Lucho Bermúdez, Luis Eduardo Bermúdez, Acosta, Carmen de Bolívar, 25 de enero de 1912, Bogotá, 23 de abril de 1994, más conocido como Lucho Bermúdez fue un músico, compositor, arreglista, director e intérprete colombiano. Es considerado uno de los más importantes intérpretes y compositores de música popular colombiana del siglo XX. La importancia de su obra musical radica en haber adaptado ritmos tradicionales colombianos como la cumbia y el porro en ritmos modernos que se convertirían en símbolos de identidad nacional desde la década de 1930. Lucho Bermúdez fue uno de los primeros innovadores que experimentaron con la adaptación de estos ritmos locales del Caribe colombiano y que los adaptaron al lenguaje musical contemporáneo de la época. Su obra tuvo gran impacto en otros países de América Latina. Lucho Bermúdez fue tal vez el principal responsable por haber hecho que la cumbia y el porro se convirtieran en estandarte de la música colombiana a nivel internacional desde la década de 1940. Su obra musical siempre estuvo profundamente influida por los poros y bandangos de la sabana de Bolívar y los pueblos costeros de zona norte de Colombia. <música> Primeros años Su padre murió cuando tenía tres años de edad al caer de un barranco y su madre tuvo que mantener la familia con muy escasos recursos. Apenas con cuatro años aprendió a tocar el flautín de la mano de su tío Montes, quien al descubrir el interés y capacidades innatas del maestro luchó, lo estimuló en su aspiración a ser músico. Vivió en el Carmen de Bolívar, militar del Regimiento Córdoba. Aprendió a tocar el trombón, el piccolo, la tuba, la trompeta, el saxofón y el clarinete. Se convirtió posteriormente en el director musical de la orquesta a número uno cuyo propietario era un hombre llamado José Pianeta Pitalúa y en 1939 logró formar su propia orquesta a la que llamó la Orquesta del Caribe. Lucho Bermúdez se dedicó a conocer los ritmos de la música caribe colombiana para adaptarlos a orquesta. En uno de tantos viajes en la población de María de la Baja conoció cómo se organizaba la combiamba por la comunidad negra y allí mismo viendo a una negra llamada María Isabel bailando con los pies descalzos sobre la arena tuvo la inspiración para su primer éxito llamado Prende la vela. Carrera Orquestal Después de Prende la Vela llegaría su primer disco que incluía temas como Las Mujeres de San Diego, Caete Navales, Chucho Hernández, Jabón con Yuca, 11 de Noviembre y El Gallito. Gracias a este éxito y el disco fue invitado en el año 1943 a tocar durante una temporada en el Nightclub de Metropolitan de Bogotá. Carmen de Bolívar, Caprichito, Prende la vela y Pachito Eche eran las canciones que convirtió un éxito por aquellos días. En 1946 realiza su primera salida internacional a Buenos Aires con un contrato de seis meses y allí conformó una orquesta de 22 músicos, entre ellos Eugenio Nobile y Eduardo Armani, con la que grabó alrededor de 60 temas en la casa disquera RCA Víctor, entre ellos Danza Negra, Caprichito, Cuca, Cumbia Colombiana y El Porro Buenos Aires. Al volver a la contratación con su orquesta para tocar en el Hotel Granada de Bogotá, Bermúdez presenta oficialmente en sociedad a la Orquesta de Lucho Bermúdez el 15 de julio de 1947 en el Hotel Granada, iniciando una intensa agenda de presentaciones, giras y grabaciones que durarían toda su vida. En 1948 se radica en Medellín, donde trabaja de planta en el Hotel Utibara en el Club Campestre y como director artístico musical de la emisora La Voz de Antioquia. En Medellín acompañó a Pedro Vargas, Eva Garza, Miguelito Valdés, Abelina García y Toña La Negra, entre otros artistas famosos de la época. La capital antioqueña, se convirtió en la sede discográfica más importante del país, y allí grabó el tema puedes, que lo convirtió en un auténtico ídolo popular, en Medellín vivió 15 años. <risa> En 1952 fue invitado a participar en el Festival de Música Latinoamericana de La Habana, organizado por el maestro Ernesto Lecona. En Cuba grabó cuatro temas con la herencia Víctor Hue, para la radio de la orquesta de Bebo Valdés y para televisión la del maestro Ernesto Lecona. <música> Entre 1952 y 1954, Bermúdez vivió en Cuba y México con su orquesta promocionando su música a nivel internacional. En México conoció a Damaso Pérez Prado, a Celia Cruz y a Benny Moré y en ningún incluso grabó una versión de San Fernando. En Cuba trabajó en radio en la cadena Azul y en el Canal 4 de Televisión y con el maestro Ernesto Lecuona. A su regreso fue invitado a participar en las primeras emisiones de la televisión colombiana el día 13 de junio de 1954. De México recibe una invitación y con músicos de ese país y sus arreglos orquestales hicieron una gran onda en torno al pueblo colombiano. Allí graba alrededor de 80 discos. Es contratado en Estados Unidos realizando presentaciones. Con Lucho Bermúdez no solo se movió el elenco nacional, sino también el internacional. Y los mejores artistas y orquestas han interpretado su música. Familia. Inicialmente Lucho Bermúdez estuvo casado con Leda Montes, con quien tuvo un hijo llamado Luis Eduardo Antonio. Posteriormente se casó con Matilde Díaz, con quien tuvo una hija llamada Gloria María. Finalmente se casó con el Gallo Pardo, con quien tuvo dos hijos, Elba Patricia y Luis Enrique. También tuvo una hermana llamada Elena. Luis Eduardo Antonio vivió toda su vida en Estados Unidos y tuvo tres hijos. Gloria María heredó la vena musical de sus padres, sobre todo de su madre. Elba Patricia ha sido la encargada de llevar la bandera de su padre liderando la fundación y manejando la orquesta con su madre, Elba Gallo. Luis Enrique vive en Estados Unidos y se dedica a mejor sistemas de información geográfica. <risa> Fallecimiento. Lucho Bermúdez falleció en la clínica del Seguro Social en Bogotá en la madrugada del 23 de abril de 1994 debido a complicaciones renales y problemas cardíacos. Legado. La orquesta fundada por Bermúdez es la mayor permanencia en Colombia pues después de su muerte continuó sus actividades con gran éxito presentándose en escenarios nacionales e internacionales bajo la dirección de su hija Elba Patricia Bermúdez, quien es también clarinetista y representante de la fundación Tierra Querida, encaminada a divulgar el legado de Lucho Bermúdez, la cual organizó la celebración en 2012. Homenajes. Lucho Bermúdez fue condecorado durante toda su carrera con menciones honoríficas, medallas, diplomas, placas, llaves de las diferentes ciudades colombianas. El Ministerio de Cultura de Colombia, mediante decreto, declaró el año 2012 como un año Lucho Bermúdez, con el fin de rendir homenaje a su vida y a su obra a través de diferentes expresiones culturales en todo el territorio nacional. El decreto, además, de anunciar que el próximo 20 de julio, día de la independencia de Colombia, el Ministerio de Cultura realizará un concierto especial en homenaje al maestro, también señala que promoverá en todo el territorio nacional durante todo el año el reconocimiento y la interpretación de sus obras mediante la realización de la jornada celebra la música, invitado a todos los municipios a realizar conciertos conmemorativos en los que se incluyan obras del compositor. Composiciones Lucho Bermúdez compuso alrededor de mil composiciones en variados ritmos como camilo, porros, cumbias, gaitas, pandangos, mapales, paseos, merengues, torbellinos, pasillos, joropos, osanovas, tangos, mambos, chiribicos, chachachas, salsa, guarachas, joropos, jaraitos, entre otros, demostrando su versatilidad para incorporarse en los diferentes aires. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.